Con nosotros está un joven político, abogado, candidato a regidor. Él es Yeuri Smith. Bienvenido. Un aplauso Hola. neto, ¿eh? Un aplauso a, a Yeuri. Tenemos que hacer un aplauso a los invitados, porque a veces usted como que no le hace mucho. Sí, no, Yeuri Smith, mi que... Eh. Jeffrey, ¿cómo te sientes? Muy bien, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tarde. Yeuri. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación. Buenas tardes al público. ...de este visto programa, porque es un programa que no solo se ve en San Francisco de Macorís... Sí, sí, también, sí. A, a nivel, nivel nacional e internacional. Exacto, Mundialmente sí. estamos. Le, sí. de, ¿dónde nace tu interés por la política? Mira, nosotros estamos en la política desde los 14 años. Nosotros estuvimos en una organización política que se fue en principio... ...el Partido Revolucionario Dominicano. No nos sentimos, no nos sentimos satisfechos ahí... Porque lo que buscaba no en política. El, Pero en 14 años, tú, tú eres un muchacho, ¿qué es lo que te claro, va a decir? Claro, claro. Sea, a, a, a, a, no, a los 14 años, nosotros participábamos en política, haciendo actividades eh, juveniles y haciendo actividades sociales. Porque la política no es solamente desde el aspecto partidista, sino también está la política social, la política de clubes, las políticas en los liceos. Nosotros participamos en todo ese aspecto, lo que tiene que ver en la política en San Francisco de Macorís. 10 años, nosotros, o más, o 10 o 12 años, nosotros eh, eh, fuimos parte de los fundadores de una organización política llamada Alianza País. Hoy, Alianza País premia a un joven, eh, com como es mi caso, otorgándole una candidatura a regidor. Es decir, Alianza País cree en mí y el pueblo o sea, si Alianza País hizo, esa, eh, nos dio esa responsabilidad, es porque sabía que nosotros podemos darle mucho más al pueblo de San Francisco de Macorís. Bueno, como candidato, todos sabemos que muchos prometen. O sea, claro, eh, Mucha gente promete. Y, y el el público de nosotros, que es juvenil. Sí. O sea, hay, y el público juvenil como que está como medio harto de que sí. tú le llevas la misma cosa. ¿Cómo tú vas a lograr? convencer a, a este público, claro. que es casi el 50% de, la, de los votantes, no, porque casi ya... No, eh, casi eh, no, estás equivocado. Eh, la juventud es alrededor del 60% 63. de los votantes, uh -huh. porque ahí vamos con los jóvenes uh -huh. eh, y las mujeres, ¿me entiendes? O sea, entonces eh, ¿Cómo logra convencer a esa juventud? Que la Mira, verdad no le interesa tanto esto, porque claro, le gusta más la checha. Claro. Mira, nosotros en nuestro país tenemos un tenemos un problema fundamental con respecto a las políticas de juventud y es lo que nosotros venimos estudiando desde hace más de 12 años con la inclusión de los jóvenes en la política. Porque hablamos de política y el joven lo que entiende es que la política obligatoriamente para tú participar en ella tiene que ser partidista. Lo entienden así porque es la práctica, pero nosotros ven, venimos a romper con esa práctica. Por eso nosotros llamamos a la juventud y llamamos al pueblo a votar con ilusión. En nuestro spot nosotros hablamos de votar con ilusión. ¿Qué significa la ilusión? La ilusión significa volver a creer, tenernos nosotros, dando nosotros la oportunidad de, de refundar y votar con esa felicidad que nosotros votamos, votábamos antes. Nuestra misión no es otra cosa que vincular al joven. Vamos, ven, yo lo llamo y le digo, ven, vamos, vamos a involucrarnos en la política porque es desde ella que nosotros podemos alcanzar las exigencias y lo que nosotros necesitamos como joven. Eso que ustedes ven en las calles, que se ve de, de, de manera muy normal eh, que un joven te pida dinero para poder, para poder, eso no es culpa del joven, eso es culpa de los políticos, porque los, los políticos fueron los que implementaron esa acción. ¿Qué es lo que necesita el joven? El joven lo que necesit necesita es oportunidad. el joven lo Nosotros planteamos desde el Consejo de Regidores, varios programas. Nosotros can, eh, planteamos un fondo de la iniciativa juvenil. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo ayuntamiento y el, y el propio Consejo de Regidores, que la función no es tan pasiva como lo, lo han llevado. Yo te iba regidores. a preguntar, ¿qué puede hacer un regidor? O sea, porque mucha gente entiende que un regidor no hace nada, o sea, no refleja un cambio no, de, de, de... Mire, hacer... mire qué es lo que pasa. Y, y, y ahora voy a hablar con ira, voy a hablar con con enojo. El problema es que históricamente los regidores que nosotros hemos tenido, los concejales que nosotros hemos tenido en los ayuntamientos del país van a lucrarse. Van a buscar y no a llevar. O sea, ellos no piensan en la colectividad, ellos piensan en la, en la persona, ellos piensan en ellos. Sí, sí, pero hay un, ahí, ahí viene el error. Ahí viene un, nosotros, un, un ejemplo, tú dijiste, dije? Esa palabra tú dijiste, a lucrarse. Sí. Mira que lo que pasa, Yori, que ahí es que yo no voy mucho. Ese código de decir lucrarse... El, tú crees que los muchachos los jóvenes de los barrios neto, que traen, los, los Fesimoto ¿va van a entender que van a robar van, van, van a beneficiarse van a, van a robar el dinero del pueblo nosotros, porque a veces el joven propuesta. le gusta que le habla muy claro al claro, o sea, joven, joven no le gusta como que le, le dicen Miren, tanto la cosa nosotros pero le dice una gente que le habla muy claro que ella te viene un sí, voz y te lo dice claro sí, pero yehuri. así que el joven lo asuma me, más claro yehuri. crees tú como candidato, que el ayuntamiento hace falta la voz joven. Claro. claro. Pero hay, un joven que hay, ¿Hay un joven? Hay un Hay un joven, regidor? ¿Cuál es el joven? Eh, no es Richa Richard. Richard no es joven. Desde, ni desde el aspecto legal. Y es ni, presidente. Ni desde el aspecto formal. Es mi amigo, Richard es mi amigo, a quien consideramos mucho, pero no es, no es joven. Hay que decir que la juventud, primero, no tiene que ver absolutamente nada con... Lo la edad. genealógico con, sí. la edad. con la edad. Nada tiene que ver la juventud con eso. La juventud obligatoriamente tiene que estar vinculada a la idea. Si nosotros no damos mayor participación a los jóvenes en los ayuntamientos del país, no cumplimos con la ley general de, de juventud, no cumplimos con la ley 176-07, nuestra juventud va a seguir siendo ametrallada por las peores ráfagas. Que son las ráfagas del tiempo en las esquinas de nuestro barrio. Sí, pero qué. Si no, si que, no hacemos pero, el pero, esfuerzo pero, pero para ¿Pero es, qué es la ráfaga? ¿Cuáles son esas ráfagas? Esa, el tiempo. Porque, de ellos porque, están dejando los es, Porque los muchachos están en Juca, Yori. O sea, los claro, muchachos están pero, en Juca, están en Denbow. Como tú, un muchacho que está en Dembow, que está en Juca, que, que está en El Colmadón? Ese joven quiere quiere buscar una forma de que tú lo convenzas. Claro. si yo digo. ¿Cómo ustedes, con ese con esa filosofía, que no, está no, bien no. y todo, pero cómo ustedes, esos jóvenes, van a, a ayudarlo, uno a encaminarlo y, y lo primer, y lo más eh, primordial, convencerlo? Claro, tú estás en lo cierto con respecto a ellos. Hay una nueva generación que no está vinculada a la política, ni quiere estar ni quiere estar vinculada a lo que está en el dembolo, lo que está en, en la pámpara. ¿Tú, tú, que que tú, en... tú, tú, tú, ¿Tú crees que tú llegas a conectar con ese público? Mira, eso, eso, si te, si yo te respondo esa pregunta, eh, esa pregunta no la debo responder yo. Esa pregunta debes responderla al público. Eso, eso no me toca a mí. Ahora, lo que me toca a mí es hacer el esfuerzo de conectar con esos jóvenes. Eso es lo que me toca a mí. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo yendo a los sectores visitando a esos jóvenes a esos jóvenes explicándole que en la situación desde de, el aspecto económico que ellos se encuentran o esa la pobreza que ellos tienen la falta de oportunidades que ellos tienen no es culpa de ellos porque eh, la sociedad exacto, la sociedad la sociedad a esos jóvenes que están en los sectores populares le ha enrostrado en la cara una sociedad malvada como la que tenemos le ha enrostrado en la cara que su que su pobreza, que esa falta de oportunidad es por ellos, que ellos son los que tienen la culpa, que no es el sistema, ¿me entiendes? Entonces, para tú poder desarrollarte y para tú poder eh, ser un ente importante en esta sociedad, tú tienes que engancharte en una organización política de esas, de las que están enquistadas, o sea, encaramar en el poder, tratando el erario público como si fuera un erario particular. Ye, eres yeah, un político joven. Y referente a eso, ¿qué más ofreces? Me explico. La, ju la juventud como tal no es un motivo para voto. Nos gustaría saber si ¿Cómo tienes. ¿Cómo así? Explícame. Eso. La ¿Cómo la juventud, no es la juventud como para tal voto? no es un motivo para voto. Que yo diga soy joven y a los jóvenes que voten por mí, por sí, porque yo soy joven no es que van a votar ah, bueno, por mí. Ah, bueno, está bien. ¿Qué ofreces en el sentido de, de uh, deporte, en el sentido sí. de empleo? Mira, nosotros tenemos siete ejes con respecto a nuestra propuesta siete ejes y te lo puedo explicar ahora. Nosotros el primer eje que tenemos es la, eh, la propiciar desde el Consejo de Regidores más oportunidades para la juventud con respecto a la participación de ellos. La ley 176-007 establece un 4% para actividades juveniles, pero para actividades sociales. Dentro, el deporte no está dentro de ese 4%. Exacto, no está. Que dentro. son unos 12 sí. millones de pesos. Ahí es que nosotros, ahí es que nosotros vamos enrumbada eh, eh, nuestra propuesta. Nosotros vamos a desarrollar y aumentar ese presupuesto. ¿Por qué vamos a desarrollar? No, Dios y se podrá aumentar porque sí, tengo se entendido que el presupuesto del ayuntamiento cada año no da el dinero, no, sé a veces decimos, porque está mal dirigido. Vamos, vamos a aumentarlo, pero sí que tú vas a bajar, o sea, tú has analizado que tú vas a reducir para poder aumentar tú, el otro. Claro, porque va, va, va, está muy mal dirigido. Por ejemplo, en República Dominicana todos los ayuntamientos el año pasado le aumentaron la, la, la, la participación económica al ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No fue así. Eso tiene una explicación. Entonces, ¿por qué los legisladores municipales, que son los regidores, no hicieron, no se... Sé, no sé, no se eh, clonaron en un bloque, no pusieron un bloque para hacer un llamado con respecto a eso y exigir que sea aumentado el presupuesto de, de, del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Porque ah, ellos también, ellos también, ellos se ganan sus sueldas. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, ¿cómo nosotros podemos tener a un empleado del ayuntamiento que te gane 3 mil pesos uh -huh. y un regidor que te gane 80 mil? O 100 mil, ¿me entiendes? Eso es una cuestión inhumana. Inclusive nosotros dentro de nuestra mira, propuesta... Pero yo pensé que era menos. Nosotros dentro de con nuestra las reducciones propuesta, y los impuestos le baja a 80%, quizás, pero en realidad sí. el, el sueldo son 100. Nosotros mil pesos. en nuestra propuesta tenemos que con el sueldo que nosotros vamos a devengar dentro del Consejo de Regidores, nosotros tenemos la propuesta de Juventud Estudia Hoy, que es una especie de donación de becas eh, para que los jóvenes eh, sobresalientes de sectores populares, que vivan en sectores populares, puedan acceder a una beca y puedan ir a la ah, universidad. Vos, pero eso está bien, porque tú sabes que aquí las becas se manejan siempre por, por, por combates. Sí. No, no, no, no, no, no. Nada de amiguismo. En, en, en su... Porque, mira, yo quiero establecer algo y lo quiero decir. Que, eh, voy a, es de tu, a... sí. tu cámara, es de tu cámara. Me gusta, además de ver a la cámara, <risa> me gusta verlo a ustedes. Se va a escuchar un poco feo, pero lo tengo que decir. Mire, yo soy un, yo soy joven. Yo hace 10 años, 10 años. Estaba en el sector Rivera del Haya. Ahí. Yo soy de ahí, la gente ahí me conoce. Bajo todos los días. A mi ¿Tú fuiste guaguaguá? Claro Hawaii, Hawaii, que Hawaii. sí, Hawaii. claro. De barrio, sí, eh. fui, no, de no, barrio. yo soy de un barrio. De Corillo. Sí. Tienes eh, tu corillo Sí, ahí, sí, te, sí. Ya sabes. Eh, eh, sí, estaba, sí. estaba. Lo yo, así bonito, sí, Dios no. lo bendiga. No es que <ríe> no tiene su estaba, estaba en los lugares donde se ligaba para pa, pa el pote, Ay, para no, la cerveza. No, sí, sí. Okay. Cuando yo era pa un que muchacho. Porque que, okay, no va a haber problema cuando tú no. vuelvas para allá a buscar votos, que yo te diga, te olvidaste de mi llevo. No, no, ellos son mi gente, yo oh, lo ya, saben. Okay. Ahora, nosotros hemos encaminado una, una profesión hemos estado y, y, y esa profesión nos ha dado la oportunidad de, de descollar en, en, en, en varios rangos, ya sea el, el, el aspecto económico, el aspecto social. Si nosotros vamos al ayuntamiento, no vamos al ayuntamiento a buscar, a buscar... Lo que no, te sí, no no, para usted sí. te no, rico, para usted te rico, buscarte la funda. No, no queremos, no queremos buscar, porque la, gracias a Dios nosotros pa, tenemos una oficina, esa oficina nos proporciona lo que nosotros tenemos. Ahora nosotros vamos al ayuntamiento por vocación, vamos al ayuntamiento porque queremos y estamos convencidos que nuestro país necesita un cambio. Y no un cambio del que se pregona, sino un cambio real, un cambio social, donde los ciudadanos sean el eje principal y el eje motor de ese cambio. Que el dinero, ¿tú crees, Yuri que el dinero que se maneja en el ayuntamiento está mal administrado? Claro, claro. Nosotros tenemos un consejo de regidores que, que le pone una traba al alcalde en diciembre para que le dé 3 o 4 millones de pesos para, dices para darle bonos. Que es ¿Tú lo, que, que los regidores de aquí, es, aquí se la ponen difícil a, a la de aquí? Esa, sí que no, no, es una práctica nacional. O sea... Eh, es una práctica nacional. Hay regidores que te van a exigir hay muchos, lo sí, bonito. Hubo una, una, no, una, pero un, es que un, un reportaje no, que se hizo aquí en Telenor. y hubo un, un, un regidor de dios que lo bonito. O sea, es que hay, hay personas que siempre van a esperar a tu bonito, Jerry. ¿Cómo tú vas a poder es que el, con es que es que eso es, que es que el dinero del pueblo no es para eso. ¿Cuáles pasos tú piensas implementar para combatir con ese sistema? Bueno, nosotros tenemos... Porque es difícil. Es, claro. Que es difícil. difícil o sea, hay gente es difícil. que está, no, eso está de... contaminado totalmente. Receta. Para, acabar no, no, con ese es sistema, señores, cosa. deberíamos no, sacar a todos los no, no, regidores actuales que están en el es, Ayuntamiento porque es, eso está contaminado no, completamente. Es que ustedes están usted al parecer no han entendido. Uh -huh. Las ayudas sociales son necesarias. Escucha esto lo que te voy a decir. Tú entiendes que que se no, debe hacer Las ayudas ello? sociales son necesarias. Para porque, los navideños. Porque eso. y te voy a explicar, las ayudas sociales son necesarias porque nosotros vivimos en un país pobre. Nosotros vivimos donde el sistema que tenemos ha maltratado al ciudadano y hay personas de 80 años que no ganan 5 pesos y esas personas necesitan una ayuda para que puedan sostenerse. Para tú vivir con dignidad, lo primero que tienes que hacer es comer. Escucha esto, comer. Si tú no comes, tú no puedes vivir con dignidad, ¿me entiendes? Entonces, las ayudas sociales están bien. Ahora, ¿qué es lo que está mal? Lo que está mal es que se proporcione dinero a, a, a qué sé yo a quién para que compre bonos y se los regales a compañeritos que tienen su nevera llena. ¿Me Ahí entiendes? Jeuri, ya para jeuri, finalizar. Ahora, para neto, neto va, va a finalizar. No me han dejado okay, leer mi propuesta. No, pues tú sabes que el tiempo es antes. Pero es bueno saber, Neto, antes de nosotros cerrar, las redes sociales, tú sabes. Esa propuesta que tú tienes sí. es que aquí, esto es un gancho de comunicativo. Sí, sí. Pero muchas personas después de aquí te van a buscar a ti por Instagram, por Facebook, por el, por el empuje de nosotros. Entonces, hay personas que pueden comunicarse. O sea, tú tienes todo bien definido para que, lo, para que la persona guau, guau, guau, y, lo, claro, y claro. lo pop y te entienda. Claro. Y, y, nosotros, y también nosotros, finalizamos nosotros, con la venimos, pregunta que Neto va a hacer. Nosotros venimos ahora con un sí, tema sí. Con, sí. con Kiko el okay, Sí. Jeury, <ríe> no sí. va a haber ese favoritismo, ese amiguismo en tu candidatura o sea eh, si llegas a ganar en el ayuntamiento como hay unos cuantos es que no puede existir no, no puede primero desde, la, desde, el, desde el aspecto de los principios y de la ética es no puede existir no puede existir los compromisos siempre sí. están como tú Segundo, a ignorar es, los compromisos mira es que el problema el que piensa en la política actual piensa en compromisos okay. nosotros queremos llegar al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís con un solo compromiso y es el con el compromiso de la gente. No queremos otro compromiso. Eh, Pablo Iglesias, ¿tú sabes quién es Pablo Iglesias? Podemos, ¿Quién es Pablo Iglesias, Iglesias? Podemos de Iglesias, de, Podemos de, de, de, de, de, de, de España. Sí. A Pablo Iglesias le preguntaban por qué él denunciaba que los bancos españoles le debían 60 mil millones de euros a los españoles. Y otros partidos no, no lo hacían. yo decía, Bueno, fácil, porque yo no soy... Yo lo denuncio porque yo tengo eh, independencia, yo no soy financiado por los bancos. Diabre. Nosotros tenemos independencia, no solamente independencia económica, sino también independencia moral e independencia ética. Jerry, muy interesante, pero el tiempo o sea, se nos agoga. Sí, sí. ¿Cómo la persona pueden comunicarse contigo a través de las redes sociales? Las redes sociales, Jerry Smith2020, ahí estamos, y también usted me puede localizar en mis ¿Pero redes sociales. ¿Tú estás bien activo? Sí, sí. Sí, está bien. Señores, vamos ya, a finalizar ya, ya el programa. gracias. en esta nueva contienda. Vamos a, ojalá a finalizar. Ojalá ahí llegues, ojalá y todos los que lleguen a ese cabildo cumplan llegue, su promesa. Seamos jóvenes. Le vamos y, a criticar, Jerry, si tú porque, no Porque si, eh, es oh, verdad eh, que se, se necesita renovar eso. esa sala que Puedes buscar le... la propuesta de Geordi en las redes sociales. Exacto. Y vamos a finalizar con el, el, el reportaje que hizo Néstor Flow. Yori, nos vemos, ya tú no, sabes. Nos vemos Dale mañana. Bien, gracias a todos.